Vamos a ver cómo crear un nuevo site. Esto se puede hacer de tres maneras diferentes. La primera desde cero. La segunda sería haciendo una copia de un site existente y tomarlo como punto de partida. Y el tercero sería utilizando una de las plantillas prediseñadas que ha empezado a ofrecer Google. Entonces, para crear uno, un site desde cero... Iremos a Nuevo, iremos a Drive, Nuevo, Más y Google Sites. Por defecto esto es lo que tendremos cuando creamos un sitio nuevo. Tendremos arriba a la izquierda sitio web sin título, el título a página y tendremos un site con una sola página. El segundo modo sería... Ir a sites, aquí lo que me aparece es la versión clásica, y entonces tendré que ir a los nuevos sites de Google. Y lo que abre es digamos la aplicación que nos permite gestionar los sites, aparte de web well drive, por supuesto. Y aquí en la parte superior tenemos estas opciones en blanco, que sería lo mismo que acabo de hacer desde Drive, crear un nuevo site desde cero, o empezar desde alguna de las plantillas predefinidas. Si le doy aquí para abajo, veré todas las plantillas que tiene disponible. Tiene si alguna que podría servir para un portfolio de aprendizaje. Hay alguna otra eh, para también un portfolio de docente, para una, para una clase. Algunas personales y algunas de trabajo. Nombre de evento, nombre de equipo, etc. Sería coger, verlas y buscar la que más eh, se ajuste a los intereses de cada uno. Por ejemplo, si quiero... Eh, hacer un portfolio personal o, o mi currículum, podría acceder a esta de aquí, hago clic sobre ella y abrirá, hará una copia de la plantilla y ya tendré esa plantilla sobre la que trabajar, en la cual tiene ya definidas tres páginas, tiene ofrece una estructura que... Podré ir sustituyendo, podré ir enganchando en cada uno de, de estos sitios aquello que, que me interese para adaptarla a, a mis necesidades. Vamos a ver desde este mismo site eh, la tercera opción, la de crear un site a partir de uno previamente creado. Para ello iríamos a más y desde más haríamos duplicar sitio web. Duplicar sitio web y lo tendríamos ahí. Seleccionaríamos donde lo queremos, etcétera, etcétera. Y duplicar. Aquí vemos que nos avisa que se ha iniciado la copia y consultemos el correo electrónico para ver si se ha recibido alguna notificación. Si vamos a Gmail, encontraremos notificaciones, un par de correos, el primero se está copiando currículum y el segundo tu copia está lista. Y si vamos a Drive, ahí encontraremos el, tanto el set creado desde la plantilla currículum como la copia realizada de él.